Walter, eh, este va a ser tu primer torneo oficial con la selección, a cargo de la selección de menores, el Final Four. Eh, si bien es cierto, lo has tomado muy pronto y tú has dicho que no quieres prometer nada, pero ¿qué esperas en este torneo? O sea, ¿qué esperas encontrar? Eh, bueno, yo creo que lo que espero encontrar, eh, básicamente, si tenemos el tema del resultado tan pronto, es mejorar los resultados que las chicas tuvieron en Panamericana, ¿no? Uh -huh. eh, entonces. Yo solamente apelo a que estas chicas estén, estén tranquilas, trabajen bien y lleguemos a un punto óptimo al tema del mundial. ¿no? Espero eh, en este tiempo, que son unos cuatro meses, tratar de depurar eh, eh, todos los problemas pues, que tenemos ahora en este momento. ¿no? Obviamente, eh, nosotros ya hemos eh, elaborado un, un, un informe ¿no? al tema de la federación, a ver cómo estamos encontrando el equipo, pero ante que todo yo, contento y feliz de, de esta Campi Patria de Clasificación. ¿no? y esperando que las chicas, pues, este, hagan un buen rol, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la deficiencia que, que más tiene este grupo? O sea, ¿cuál es el, el, el error que tal vez hay, no un error, sino la deficiencia más fuerte que tiene el equipo? ¿Qué es lo que hay que trabajar de cara al mundial? Lo más importante. Mira, yo no tengo ahora este, por qué criticar nada. Uh -huh. eh, hablemos de complementar el trabajo que, que realizó Juan Diego a lo que yo tengo que tratar de hacer. Por lo demás, yo creo que tenemos que ir paso a paso tratando de ver cómo va cambiando el equipo, obviamente recién tengo una semana y media y estoy recién conociendo, eh, o sea, conozco a la jugadores obviamente de nombre, pero conociéndolas realmente, conviviendo con las jugadoras para ver qué carencias tienen ellas también, o sea, sabiendo sus dificultades para poder yo tratar de tomar cartas en el asunto. ¿no? Dime, ¿se espera que tal vez alguna jugadora de la selección infantil se incorpore a esta selección o van a mantener toda su categoría? Eh, sí, sí. Eh, obviamente tuve un proceso con Briceño, el profesor uh -huh. Quique, eh, en el cual nosotros, eh, con el trabajo que hicimos, logramos el campeonato del Sudamericano Infantil. Eh, espero más adelante eh, convocar a, a Nayeli Vilches, a uh -huh. Kiara Montes, y a, a, en este caso trabajo funcionan también a Claudia Palsa, ¿también? Sí. y viendo también quiénes son las que obviamente pueden estar óptimas para que puedan tratar de complementar este video. Obviamente ahora estoy trabajando con 18, uh -huh. pero obviamente tengo que tratar de reformular Okay, un equipo para allá eh, eh, hacer la preparación en, en, en miras al, al mundial, ¿no? mundial. Y bueno, este mundial es muy importante para las, para, también para nosotros, pero sobre todo para ti, que vas a ser el entrenador. ¿Cómo, te va, ¿Cómo vas a vivir esta experiencia? ¿Es tu primer mundial como entrenador principal? Obviamente, es una experiencia bonita. Yo creo que va a ser el primer paso en mi carrera también como, como entrenador. Y nada. Yo creo que las ansias están ahí puestas y la mejor voluntad de mi parte para poder este, realizar una buena labor. Listo. Gracias.